Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues un gusto poder compartir esta noche nuevamente la palabra de Dios. A ver si entramos a nuestro Facebook y podemos compartir la Biblia, el mensaje de esta noche con nuestros amigos. Qué gusto poder estar esta noche aquí con ustedes. Cristo es predicado en Listra y vamos a compartir con nuestros amigos, con los grupos, con todos los que podamos, este mensaje. ¿Qué les parece? ¿Ok? Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Aquí vamos a compartir con algunos grupos que tenemos, a quienes siempre les enviamos, aunque yo no sé si lo mirarán, pero de todos modos mandamos la señal del Evangelio para que los que quieran puedan escucharlo. Y con gusto puedan ellos también saber algo acerca de cómo el Evangelio de Cristo se va acrecentando cada día y cómo eh, muchas personas que no eran judías comenzaron a escuchar la palabra de Dios y comenzaron a entender de que había un plan de salvación para la vida de los seres humanos. Bueno, estamos en la etapa en la que Pablo está en su primer viaje con Bernabé y por supuesto estuvieron en Iconio y en Iconio también los gobernantes se lanzaron y afentra, afrentaron a ellos y los echaron de la ciudad y finalmente ellos seguían predicando el evangelio, llegaron hasta Listra, Listra, Derbe, ciudades de Licaonia. A todos esos lugares comenzaron a ir a predicar el evangelio. Así que vamos a estudiar hoy cómo el evangelio se expandió hasta ese lugar. Capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies, ojo de nacimiento, que jamás había andado.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 Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándola de sustento y alegría a nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Vamos a detenernos un momento aquí. La gente fue llamada la atención porque ellos hicieron un milagro. Todo el mundo conocía a este hombre allí en Listra que estaba cojo, que nunca había caminado, pero ahora. El apóstol lo sanó y al sanarlo la gente creyó pues que este era un Dios. ¿Por qué Dios actuaba de esa manera? ¿Por qué Dios hacía estas cosas? Lo venimos diciendo cada noche. A veces Dios para romper el prejuicio, ese sentimiento de rechazo en las personas. Dios hace cosas espeluznantes, cosas eh, maravillosas, milagros, prodigios para llamar nuestra atención para romper ese cerebro duro que no quiere entender las cosas. Dios de alguna manera nos hace ver circunstancias especiales. Eh, yo voy a tomar esta, esta imagen de Saulo y Bernabé sanando al cojo como algo prodigioso que Dios muchas veces usa también para poder llamarnos la atención y hacernos saber de que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Le voy a contar algo muy prodigioso. Yo tenía más o menos unos 10, 9, 10 años, cuando mi mamá eh, se encontró con un problema en el útero y tenía que ser operada. La fecha había llegado y mi papá, que tenía un barco o dos barcos, no podía llevarla porque el tiempo en el que mi papá estaba surcando el río, ese tiempo mi mamá tenía que estar en la ciudad y nosotros vivíamos en un pequeño pueblo, de donde salimos en una pequeña embarcación, después de viajar aproximadamente unas 12, 15 horas, nos dejó la noche, dormimos en algún lugar, nos agarró la lluvia. Esta pequeña embarcación no tenía más techo que para el tripulante. El resto tenemos que cubrirnos con plásticos. La lluvia nos agarró o nos, nos golpeó durante toda la noche. Yo tenía era jovencito, niño, y mi madre, por supuesto, con un plástico me cubrió y así pude dormir toda la noche. Seguramente ella casi ni durmió. Al día siguiente nos dimos cuenta que la embarcación no tenía suficiente gasolina. Así que la gasolina que nos alcanzaba se nos a, a, a, acabó justo en medio río, en medio del río. Así que comenzamos a irnos con la, con la corriente del río, que es un río inmenso, navegable, y en algún momento tomamos una ruta un poco más larga, porque el río tenía tres, tres eh, rutas que se unían después en una sola, en un río más ancho o más amplio. Tomamos la ruta más lejana o más larga una curva inmensa que nos tomaría unas horas, horas más de lo normal. Mientras íbamos así, como decimos al garete, eh, uno de los muchachos que iba con nosotros, éramos como siete, ocho personas, encontró debajo de un asiento una botella con gasolina y aceite mezclada. Así que pusieron esa gasolina mezclada con aceite en el motor, que solo funcionaba con gasolina, y trataron de arrancar el motor y lograron arrancarlo. Así que avanzamos un poco y pues una botella de, de gasolina no era mucho, así que caminamos más o menos una hora y después se nos apagó otra vez, esperando que alguna embarcación por allí cerca pasara a mayor velocidad y nos alcanzara para poder proveernos un poco de algún combustible. Y lo interesante del asunto es que mi mamá, mientras íbamos al garete, íbamos como el río va, sin poder surcar porque no teníamos más que una, una, un remo en la mano, eh, una embarcación pequeña. Comenzó a silbar unos signos del inario adventista, porque mi mamá es de la iglesia adventista y yo también. Y en un momento dado, dado, conversaba con uno de los jóvenes acerca de Dios y el Creador, y él hablaba que Dios no existía o cosas por el estilo. Parecía que era un joven gnóstico, pero una de esas dijo mi mamá, siempre Dios, para obrar en favor de nosotros, siempre hace cosas increíbles. Y no pasaron pocos minutos cuando vimos sobre el río una cosa roja que con las olitas pequeñas del río se notaba que bamboleaba dentro del río junto con las olas. Nos acercamos lo más que pudimos remando y llegamos más o menos a unos 10 metros y uno de los muchachos se tiró al agua y trajo aquella cosa roja que nosotros veíamos en el río flotar y era un tanque de gasolina pura, pura, pura de gasolina pura. El joven gnóstico se quedó mudo, en silencio. El dueño de la embarcación comenzó a gritar y decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo soy creyente, yo creo en Dios. Mi mamá decía, ese es el Dios en quien yo creo. Es un Dios que te permite ver cosas que de repente tú, en algún momento de tu vida lo necesitabas, para poder entender de que Dios es un Dios que existe, coexiste con las necesidades del hombre. No podemos saber nosotros si alguien puso un tanque de gasolina en, la, en el río para que nosotros lo encontráramos. Eso es ilógico. En medio de un río de más de 500 metros de, de ancho, con una profundidad de más de 100 metros, imposible. O sea, las cosas lógicas que nosotros podíamos pensar, por el cual podíamos encontrar un tanque de gasolina pero justamente para nosotros que no teníamos gasolina. Podría haberlo encontrado otra persona que sí tenía gasolina. Para nosotros esa, ese tanque de gasolina lo puso Dios. Para nosotros ese tanque de gasolina nos lo envió el Dios creador que cuida de nosotros. Y él hace prodigios, hace milagros para que nosotros podamos de algún modo despertar a las maravillas que Dios tiene para nosotros y a sus promesas. Quizás muchos de ustedes no se han dado cuenta las cosas que Dios ha hecho en el entorno de tu vida, de tu trabajo, de tu familia. Yo les he contado la vez pasada cómo mi hija, a través de una oración, se le sanó la toxoplasmosis en su ojo. Le dejó unas secuelas, por supuesto, pero algo que podía dejarla ciega en solamente 30 días, dicen los médicos, se sanó. Dios va a utilizar cualquier medio para poder salvarte para hacerte conocer su misericordia, su plan de salvación, sus promesas de cuidado, de protección, de ayuda, ahora y en el futuro. Dios quería que en Listra la gente conociera de la palabra de Dios. Hizo un prodigio al ingresar a la ciudad, un hombre que nunca había caminado, por la palabra de Pablo sanó. Y la gente comenzó a darse cuenta que ellos tenían poder como no conocían al dios de los cielos, al dios eterno, dijeron que Pablo era Mercurio y el otro era Júpiter, Ternabé. Y los sacerdotes de esos templos, paganos, de dioses falsos, comenzaron a querer hacer sacrificio porque ellos creían que el dios o los dioses habían descendido ahora a su pueblo, a Listra. Y Pablo les dijo, no hagan eso, nosotros somos seres humanos como ustedes. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba presentando al Dios verdadero en un pueblo donde no existía el conocimiento del Dios verdadero. E hizo milagro para que eso pudiera romper el esquema de costumbre del paganismo para que pudieran conocer más de cerca el plan de Dios. Pero aún así... No pudieron detener los sacrificios. La gente no les hizo caso. Llenaron el templo de sacrificios. Hicieron impedir, impedir pero ellos igual lo hicieron. Entonces vinieron unos discípulos, judíos de Antioquía y de Iconio, donde ellos habían estado, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, lo dejaron allí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Derbe era otra ciudad donde el evangelio tenía que ser predicado. O sea, dejaba una, una muestra del poder de Dios a través de la curación de una persona, el evangelio llegaba a los corazones de la gente, los sacerdotes o los líderes se levantaban y los golpeaban y los botaban de la ciudad, y el evangelio quedaba implantado como en Iconio, como en, en Antioquía de Pisidia, en todo lugar donde ellos iban, el evangelio quedaba plantado, una estaca del evangelio de Cristo, quedaba plantada en las ciudades donde ellos pasaban. Después de anunciar el evangelio en Derbe también, eh, aquella ciudad y de hacer muchos milagros, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de pasada, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era el propósito de los apóstoles mostrarles a ellos que, aún con la persecución, aún con la con el apedreamiento, aún cuando ellos fueran echados de las ciudades por causa del evangelio de Cristo, el evangelio tenía que ser predicado. El apóstol Pablo volvió a Listra de Derbe, Listra, Iconio y luego también a Priscila, a Antioquía de Pisidia y allí les dijo, permanezcan firmes en vuestra fe porque es necesario que el evangelio sea predicado a través de las tribulaciones no vamos a dejar que el evangelio de Cristo, el reino de Dios no llegue a los corazones de la gente queremos que ustedes sepan que a pesar de la persecución nosotros vamos a seguir anunciando el evangelio de Cristo y versículo 23 y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Comenzaron a formar líderes en cada comunidad para que estas comunidades pudieran mantenerse firmes en la verdad. Que tuvieran un líder que los acompañara, que orara con ellos, que los ayudara tal como lo hacen los pastores ahora. Bueno, algunos pastores, no todos hacen lo mismo. O no todos hacen la obra, pero sí. Muchos sinceramente se dedican a predicar el evangelio, realmente se preocupan por los hermanos, pero no solamente pasan deambulando entre los hermanos, sino que muchos de ellos salen a dar el evangelio a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de no tener el dinero suficiente. Muchos pastores están trabajando con personas que realmente necesitan conocer del amor de Dios. Hoy no tenemos las persecuciones que tenían los apóstoles. Hoy no tenemos las limitantes que tenían los apóstoles, hoy tenemos autos, tenemos maneras para, para poder movernos. Tenemos este, oportunidad para hacerlo a través de comida, a través de un comedor, a través de reparto de ropa. Podemos ir a las cárceles, podemos visitarlos. Allí podemos encontrar gente necesitada del amor de Dios. Necesitamos dedicar nuestro trabajo porque cuando Jesús venga nos va a preguntar qué trabajo hiciste por mí. Ah, estuviste en la cárcel, Señor, yo te visité. Estuviste con hambre, Señor, yo te di alimento. Estuviste en falta de vestido, yo te di. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entre en el gozo de tu Señor, será la invitación de Dios para el pueblo, el pueblo de Dios. Luego, ellos regresaron a Antioquía de Siria, al primer, al primer lugar. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Bergue, descendieron a Atalía o Atalia, de allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles, ¿se acuerdan que les dije yo? Que ellos hacían un milagro, un prodigio cuando llegaban a un lugar y la gente quedaba impresionada y así llegaba el evangelio de Cristo, el abrir las puertas para el Evangelio no era fácil. Entrar a una ciudad así de primera y querer predicar el Evangelio de Cristo no era fácil. Había mucho paganismo, muchas prácticas con ídolos, con imágenes. Había mucha falsedad corriendo entre los pueblos. Eran pueblos de comercio, eran rutas donde se, se, se comerciaba de todo tipo de, de productos. Entonces allí llegaba toda clase de gente de diferentes lugares, con diferentes culturas, con diferentes creencias como lo tenemos hoy en el Internet, nos llega todo tipo de información. Pero el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado. No importa la oposición, hermanos y amigos que nos escuchan, muy pronto no nos dejarán a nosotros predicar este Evangelio. El otro día publiqué un asunto de salud y tenía no sé qué cosa allí y me bloquearon el Facebook. Casi no pude predicar ese día. O creo que no prediqué ese día por esa razón. No me dejaban publicar en mi Facebook. Porque alguna cosa digo de repente a favor del Evangelio de Cristo. Vamos a comenzar a ser perseguidos, vamos a comenzar a ser limitados. Y aún así el Evangelio de Cristo tiene que predicarse con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a distancia. Yo tengo amigos que en España, en otros lugares nos ven este programa. Tengo personas que ya están siguiendo a Jesús gracias a estos mensajes. Algunos ya entregaron su vida a Jesús. Hay que seguir, abre tu Facebook, manda un mensaje, toma una foto, un texto que te impresionó en la Biblia, pero no te detengas, predica. Publica todas las mañanas un texto de la Biblia que tú leíste. Y así, quién sabe, ese texto también ayude a unas 10, 15, 20 personas que te leen, que te ven en el Facebook o en tu Instagram o en lo que tú quieras. Pero el Evangelio de Cristo no se debe detener por la oposición. Aún apedreados, así fueron a predicar al otro lado, a Istra, y luego volvieron al mismo lugar para confirmar a los hermanos que ya habían aceptado a Jesús como su salvador personal. Ustedes han visto que ahora Pablo y Bernabé han sufrido la, la persecución de los que estaban en los pueblos donde ellos iban a predicar. Muchos de ellos líderes y judíos que practicaban la tradición judía no querían ellos que el Evangelio de Cristo ingresara a sus entornos. Pero el Evangelio de Cristo llegó y ahí se quedó. Mañana vamos a ver cómo ellos ahora se presentan ante el concilio, porque en Jerusalén ya había llegado la noticia de que ellos estaban predicando a Jesús y que miles y miles de personas se estaban uniendo al Evangelio de Cristo. Por tanto, ahora la persecución ya era administrativa, ahora venía una situación mucho más difícil. Mañana lo vamos a ver, no te lo pierdas, a las siete en punto. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por esta ventana que tenemos para predicar el Evangelio que muchas personas puedan conocer de tu amor y cómo tú has ido abriendo en cada lugar el evangelio tuyo a través de milagros y prodigios para que otras personas puedan conocer de tu verdad. Permite, Señor, que en este tiempo miles de personas conozcan este evangelio. Y aquellos que han escuchado este mensaje hoy lo puedan compartir con sus amigos, con 50, con 100, y que puedan escuchar que el evangelio de Cristo está siendo predicado en todas las redes y que pronto este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrás tú a llevar a tu pueblo. Hoy, los medios de comunicación nos ayudan a llegar más rápido a los corazones de las personas. Te rogamos que nos ayudes y nos asistas con tu espíritu. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra mundanalidad. Perdona tal vez nuestra, nuestros sentimientos todavía de querer resolver los problemas de este mundo. Pero Señor, tú tienes una promesa para nosotros. Que aunque estemos en este mundo, tú nos guardarás del mal y muy pronto tendremos el privilegio de verte venir en gloria. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia y tu gracia por nosotros y tu perdón, porque nos haces aptos para la patria celestial. En tu nombre pedimos tu bendición por aquellos que están escuchando tu palabra en esta noche y por aquellos que también están delicados, que sin duda algunos de ellos van a escuchar tu palabra. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Como siempre, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las siete Dios te bendiga, comparte el mensaje, chao, chao.